Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico Oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 13 de septiembre Al domingo 19 de septiembre del año 2021 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien La verdad para mí todo este año ha pasado rapidísimo, de hecho los últimos dos años Y... Bueno, la semana pasada se me olvidó comentar que el día 8 de septiembre fue este, el natalicio de la Virgen María Y uh, no sé por qué se me pasó, pero bueno, este, se me había pasado Entonces, pues para mencionarlo, y bueno, justamente con ella vamos a empezar Con la Virgen María, con las cartas de Doreen Virtue, como sabes, me guío por mi intuición antes de hacer las lecturas armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes para esta semana de mis cartas utilizo tres cartas, como sabes hago lo mismo, me dio por mi intuición y bueno, ahorita están aquí todos mis hijos reunidos entonces puede ser que los oigas, los veas se hagan presentes de alguna manera. No sé si escuches los petardos, cohetes, les decimos aquí en México, en España petardos. Y bueno, has de saber que la independencia de México también se festeja en esta semana. Que, bueno, yo de lo que entiendo, los petardos es una tradición china, que en sí es para espantar la... Los malos espíritus, la mala suerte, lo negativo Que de ahí viene la tradición Y bueno ya Aparte del ruido luego fueron trascendiendo con los colores y demás Y eh, pues yo me acuerdo de niño En Alemania hay una fiesta de la cerveza Y este la noche de la inauguración Bueno, de cuenta es como las olimpiadas no En chiquito y, y es pues un espectáculo, es muy bonito y demás, pero conforme va pasando el tiempo cada vez estoy menos conforme con, con esta tradición y bueno, pues ni modo, es inevitable la contaminación y el ruido, o sobre todo por los pájaros, las mascotas se espantan muchísimo y bueno, se han encontrado a pájaros muertos después de, de estas este, celebraciones, pero bueno, ni modo, así es. Esta carta es adicional, es para todos nosotros, muy en especial para quienes cumplen años. Muy bien, empecemos con la lectura. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. <risa> acabo de cortar las uñas, no quiere. <risa> Ahí va. Jesús, miren qué tal. Es rarísimo que salga esta carta. Y bueno, ya estaban como muy repetitivas de sí de este año. Entonces, Jesús, como saben, pues es la energía masculina de Dios. Vamos a ver, dice, I pray for Jesus' help and guidance with this situation. Yo oro por la ayuda y la guía de Jesús para esta situación. ¿Okay? Ahora sí que nos vamos con el Jefe Supremo. Entonces, bueno, esto tiene que ver con una energía masculina. Este... Y pues vamos a ver, podría ser que sea un papá, una figura paterna, un hermano, uno mismo, bueno en mi caso, como varón. Este, vamos a ver cómo se desenvuelven las cartas y a qué se refiere esa, esa carta en específico. Muy bien, para el día lunes y martes la carta dice, oraciones contestadas, eso siempre es bueno, nos da gusto, es el arcángel Gabriel y dice... Tus oraciones fueron escuchadas y son contestadas de acuerdo al tiempo divino. Todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados. Vuelvo a repetir. Todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados, para que estemos tranquilitos. Y vuelvo a repetir que son escuchadas y contestadas nuestras oraciones de acuerdo al tiempo divino. Así como que lo subrayo. Ok si salió en lunes y martes es muy probable que en estas dos fechas se vayan a dar estas oraciones contestadas ¿no? pero no significa que sea como tal puede ser que sea en esta semana o sea en un futuro lo que nos están diciendo por lo menos es de que se levantó la orden de servicio el pedido está acá firmado confirmado <ríe> y va a recibir usted una respuesta ¿ok? Que si nos están escuchando, si nos están haciendo caso. Muy bien, para el día miércoles y el jueves, la carta dice, misericordia. Y dice Arcángel Jeremiel, yo Jeremiel te aseguro que a través de la misericordia de Dios, todo está bien. Deja de preocuparte y sé misericordioso. Amén. Entonces, pues bueno, aquí por ejemplo, me estaba acordando un poquito de mi mamá, que mi papá se puso algo delicado, ya salió de, de esa situación, está muy estable, está muy bien, pero mi mamá es una persona de control y no puede soltar y se preocupa y qué tal si pasa esto y qué tal si pasa lo otro. Y por más que trato de quitarle la carga, no puede, no quiere, es, es su manera de ser, ya bueno, también tiene bastantes años entonces es también difícil que haya un cambio de actitud, ¿no? Y eh, es donde eh, luego a mí me hace sufrir, el verla sufrir, entonces digo, bueno, que ya, yo ya traté de, de, de decirle, de hacerle, etcétera. no puede, no quiere, entonces le voy a tratar de ayudar emocionalmente, con tranquilizarla todas las veces que sea necesario, es que lo necesite escuchar, de que todo está bien, papá, entonces bueno, es la misericordia de René hacia su madre este, en relación a su padre ¿no? en ese sentido, digamos y bueno, pues aquí mi padre pues sería la, la, la figura paterna que, que se le está pidiendo que sane a Jesús mismo y yo siento la sanación va para una energía masculina muy bien, pero el viernes, sábado y domingo la carta dice liberación. O sea, va con, van con lo mismo. Si me refiero a lo de mi mamá, pues es de libera, suelta, ¿no? Deja todo en, uh, en las manos de la, de la corta celestial. Dice, Arcángel Azrael, ayúdame a liberarme de dudas, miedos, ira, culpas, dolores y limitaciones. No necesito del permiso ni de la aprobación de nadie, soy libre. ¿Okay? Esto muchas veces porque estamos como con el, allí puedo, será posible, me siento culpable, no debería, este, qué sé yo, la mayoría de las veces es con gastos económicos, ¿no? Y, uh, y pues aquí, okay, como dice la carta, no necesitamos de la aprobación de nadie. Y eh, crecimos así, desgraciadamente. ¿no? De mira qué bonito Juanito hizo su tarea, y Juanito se portó bien, y Juanito, Juanito, Juanito. Y entonces, pues buscamos el reconocimiento constante, no solo de los papás, sino de la sociedad en general. ¿no? Pues de la escuela, y mira qué bien portadito, y del sacerdote, y mira qué, qué buen monaguillo. Y estamos, bueno, constantemente aprendemos, o nuestro ego aprende a ser nutrido y retroalimentado constantemente, y bueno, cuando no pasa esto, es así como, oh, ¿qué pasa? algo está mal, ¿no? entonces, es igual pues el reaprender de que pues es un mal, mal aprendizaje en realidad, digo no tiene nada de malo ser buenos este, y tratar de superarnos, pero hacerlo por nosotros mismos obviamente de niños no tenemos esa conciencia este, hay una conciencia innata, digamos, pero no aterrizada, ¿no? Y por eso también los niños tienen una facilidad de hacer esta conexión con la divinidad. Este que la vamos olvidando con el tiempo, conforme nos volvemos adolescentes o nos volvemos adultos. Entonces, bueno, liberar ¿no? cualquier ira, enojo, toda la energía negativa, liberar todo eso. Y aparte, no necesitamos la aprobación de nadie. Esta puede ser siempre como un poquito una dinámica que se dé, ¿no? De que estamos buscando la aprobación. O sea, todos los papás, es muy chistoso, aunque seas adulto, sigues buscando la aprobación de los papás. Muy bien, entonces vamos a ver. ¿Qué nos dice la carta para los que celebran algo, cumplen años? Muchas felicidades y bendiciones. Apoyo. Y como ven, pues son todos los maestros ascendidos, todos los ángeles que apoyan al individuo y a la humanidad en general ¿Okay? muy bien entonces yo creo que queda pues bastante claro este ahora sí que aquí nos están diciendo ve a la fuente misma a la energía masculina y pide que te guíe y que te ayude en esta situación ¿no? entonces este yo para mí ya sé qué va a ser <risa> este pero bueno, cada quien no sé si, si resuena con ustedes o no y si no te resuena, piensa un poquito pues qué es lo que podría pasar este, esta semana yo pues tengo ahí este dos eventos sociales, digamos entre comillas y son familiares y son algo difíciles, entonces vamos a ver ahí qué dinámica se da y cuál cuál deja de darse y cuál ya superamos. Pero sé perfectamente por dónde sopla el viento, como dicen acá. Bueno, pues espero que te encuentres muy bien, donde quería que te encuentres. Ten paciencia, estos últimos dos años han sido de muchísima paciencia. Y, este, como siempre pongo, sé amable, sé considerado, nada nos cuesta, la verdad, este... Con el cambio de ir a Costa Rica vi que pues la humanidad puede ser así en su conjunto, punto. Y México desgraciadamente pues no, el mexicano ha aprendido a sobrevivir, es ególatra y por ende hay una agresividad constante este, y es una lástima. También con los españoles que conocí, este, gente muy guay como dicen ellos, ¿no? Muy agradable, muy sin problemas. este Entonces, pues la verdad, sí, en México es donde andamos muy mal. Y luego le duele, duele a mucha gente el, el que se haga esta crítica. Pues la crítica es el primer paso, el reconocer que estamos mal para hacer los cambios. Y mira que yo adoro mi país, pero este sí estoy viendo que estamos cada vez peor, igual energéticamente y en cuanto a qué sé yo asesinatos, feminicidios, etcétera, ¿no? este, las muertes por COVID, este, todo se está manejado con las patas desde el punto de vista gobierno. Y bueno, no se brinda la plataforma suficiente para que haya una estabilidad este, y una seguridad sobre todo, ¿no? y la gente viva con miedo y demás. Entonces, bueno, por favor, desde tu parte, desde tu trinchera, Ilumina a México, ilumina al mundo, este, ilumina a las personas. Siempre me acuerdo que hay más de 6 millones de migrantes en el mundo. Este, pues Si te imaginas que Costa Rica tiene tan solo 5 millones, pues era, sería como todo un país ¿no? que está migrando. Entonces, bueno, este, recuerda que hay gente que siempre es más desafortunada que tú que está pasando una situación sumamente difícil y que es una situación que tienen que, que atravesar sin que ellos se la hayan provocado a sí mismos. ¿no? Este, no es una situación de que alguien se haya escogido esa situación, sino están viviendo esa situación desgraciadamente y es una situación muy difícil. <risa> Igual te recuerdo de que detrás de una persona siempre hay una o varias historias que desconocemos entonces no tengas prejuicios o no tengas juicios adelantados este sino asume que todos estamos aquí por las mismas razones venimos a aprender, a amar a dar luz eh, sobre todo el estar dando más que estar recibiendo eh, y pues da lo mejor de ti ¿no? puedes, somos seres de luz, somos seres de amor y al fin y al cabo la luz es la que siempre triunfa. Hasta la próxima ocasión, con muchísimo amor, namaste.